Una mujer de 19 años se va a confesar con un padre. Padre, acúseme, que mi novio y yo nos damos besitos. Mujer, es una situación normal. Los besos son manifestaciones de cariño. Los novios lo pueden hacer. Pero padre, acúseme, que mi novio me da besos en el pecho. Mujer, esto es más delicado. Tienen que estar casados para eso. Pero padre, acúseme, que mi novio me da besitos en el ombligo. Bueno, mujer, tienes que casarte inmediatamente. Pero padre, acúseme, que mi novio también me da besitos en la rodilla. Vaya a rezar, 25 Padre Nuestros y 25 Ave Marías, por mentirosa, porque nadie pasa del ombligo a la rodilla. Noticia de última hora. Los científicos acaban de descubrir que si te das un golpe y dices, sana, sana, culito de rana, si no es hoy, sanará mañana. Noticia de última hora. Hollywood acaba de anunciar que su artista más eléctrico es. Alambrito. Hola, amiga, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Oye, pero estás flaca. Es que estoy haciendo la dieta del huevo. No puede ser, ¿y cómo es esa dieta? Bueno, la dieta del huevo es. hacerlo con un hombre nuevo. Oye, ¿qué estás haciendo? Viendo el acta de matrimonio de nosotros. ¿Y para qué? Para ver si tiene fecha de caducidad. <risa> ¿Pero cuándo va a pasar ese autobús? Está retrasado por media hora. Ya se me durmió el trasero. Bueno, es verdad. Hasta acá lo escucho roncando. <risa> Oye, pero ¿qué te pasa? Es que tengo tres citas el 14 de febrero. ¡Guau! ¡Wow! No puede ser. ¿Y con qué muchachas? No, con oftalmología, gastroenterología y cardiología. Give it to me like.